Hola, muy buenas y bienvenidos a este partido, esta previa del Polonia-España. Y bueno, después de después del partido el España-Suecia, voy a dar mi opinión. Eh, hicimos muchísimo pase, ¿vale? Y no tenemos que hacer mucho pase, porque necesitamos que sea. Necesitamos eh, necesit Necesitamos que nuestra eh, selección sea más vertical, ¿vale? Que tenga más decisión eh, yo creo que hubo muy pocos eh, muy pocos disparos desde fuera del área el único que se coló por ahí fue coque que lo vimos los disparos de coque y bueno es verdad que moratas no estuvo nada acertado pero para yo creo que para, que para nada hay que meterse con él eh, al contrario hay que reforzarle al grupo porque va a ser mejor y es que ahora nos vienen dos partidos muy de... <coughs> perdón muy decisivos que son como el de Polonia y Eslovaquia, es decir, estos partidos creo que son vitales y bueno, a Polonia con lo que tienen no hay que perder la de, de, de vista por Lewandowski que es un 9 extraordinario y a partir de ahí pues bueno pues se decide o se piensa o se opina lo que uno quiera, pero bueno yo creo que no hay que perder de, de, de vista Lewandowski porque es muy bueno ya que juega ya que sabemos dónde juega de dónde viene, y bueno, pues nos faltó muchísimo gol. La verdad, también en el partido fue un equipo que nosotros eh, hicimos muchísima ocasión, pero nos faltó mucha puntería, y es algo que todavía tenemos que acertar. Y yo creo que cohesionar, cohe, cohesionar, que no me sale la palabra, cohesionar con. con con atrevimiento, es decir, el atrevimiento y la puntería, y la puntería, pues eso hay que cuestionarlo ahí, hay que crear una conexión porque si no, yo creo que si no hay eso, pues porque tú puedes llegar por todos los lados, ¿vale? Puedes llegar por la por las bandas, por el centro, pero si aparte de dar vueltas, como le hicimos de, de dar un pase a otro, que había un muro enorme que era el sueco y que no podíamos pasar y no había manera. Si no hay un atrevimiento y desde fuera, por lo menos, pues difícilmente se puede hacer meter gol. Entonces, pues nos faltó, yo creo que nos falta eso, cohesionar un poco lo que es la, el atrevimiento con la puntería. Y así, y así pues nos va a ir muchísimo mejor. Y también no hacer tanto pase. El, tanto pa, el hacer tanto pase, pues, es bueno porque... Es decir, como hicimos la presión tras pérdida, eh, haces que el rival baje y quede más despejada su zona y es verdad que ayuda, pero es que si está de un pase a otro, un pase a otro, un pase a otro, pues pierdes tiempo, se te va el tiempo, digamos, los minutos del partido y es que no hay manera de entrar. Entonces, luego, porque luego dejas al equipo que se posicione, entonces tiene que haber más atrevimiento hacer eso más la puntería y yo creo que con eso vamos muy bien y bueno mentalizarnos que vamos ahora terceros de grupo y ganar estos dos partidos porque si no pues difícilmente nos podemos salir de ahí podemos decir eh, salir digamos pasar de ahí entonces pues nada voy a hacer os hacer la previa de este partido y bueno vamos a hacer voy a dejar ahí a de Gea. Vale, y yo pondría, yo lo que voy a hacer es a dama lo voy a poner ahora a carrilero que nos ayude mucho con las bandas. Yo no sé si, está, si estará Bussi, no, no sé si estará, si llegará Bussi. Así que bueno. Como yo creo que no va a estar Bussi, creo, voy a poner a Rodri ahí. La defensa, vale Entonces, Marcos Llorente También le voy a poner Le voy a cambiar por Tiago O sea, por un centro del campo Aquí está con la dama, Rodri, Marcos Llorente Y, y luego La defensa Voy a poner a Sarabia arriba eh, Pedri, ahí Pedri Va a ser Pablo Sarabia, Murata y Pedri Y luego en el centro del campo va a ser Dama, Traoré, Rodri, Marcos Llorente. Y luego... Yo, que saque el balón, mejor lo voy a poner aquí a Fabián. En la defensa. Miquel Oyarzábal ahí. Ay, perdón, me he equivocado. Voy a poner mejor, espérate... A Gerard Moreno ahí. Sí, vamos a poner a Gerard Moreno ahí porque nos va a ayudar. Y Eric García que nos saque la pelota. Nos saque pelotas. Entonces, este va a ser un poco el once. El once va a ser... El, el delanteros van a ser Gerard Moreno, Morata, Pedri. Mediocampos, Adama Traoré, Rodri y Marcos Llorente. Y luego defensas. Fabián Ruiz, Diego Llorente... Eri García y Miquel Lergarzabal ¿vale? Y ese va a ser nuestro 11 Ahí está montado Y ahora lo que vamos a hacer es Darle instrucciones de ataque Un contraataque, vamos a hacer el estilo Un pase corto y por las bandas, mucho por las bandas Mantener la for formación flexible Vamos a ponerla flexible Vamos a poner una zona de apoyo mayor se defensa una defensa total por las bandas y un poco conser, perdón y un poco conservador cerrando filas luego avanzadas tiquitaca no Voy a poner centros al área segundo ataque defensivo va a ir para eri garcía el carrilero el carrilero vas a darle una presión alta y eso pues nos va a ayudar va a ser centros de al área defensivo carrilero y presión alta luego el marcaje al hombre que es el marcaje va a ser Fabián Cielinsky, por ejemplo Mikel Oyarzabal a Lewandowski Llorente a Simansky por ejemplo eh, eh, Eri García Rodri a Rodri Ben Narek, por ejemplo, ben Narek y luego Marcos Llorente Arreca, Grigarcía, Berceski, por ejemplo, Morad Murata Glick, lo que sale así, y, ben y ya está, yo creo. ¿Quién queda? Ah, Richovia, por ejemplo, Pedri, y no sé si me queda Adama otra vez, sí, Adama, Agur Goralski, por ejemplo. Y ya está, yo creo que se va a ser el, el despeje, está muy bien, formación fluida Con balón, eso es Empezar partido ahí, y yo creo que ya está Vale, nuestro estadio como siempre... No, está marcado, espérate Vale, la cartuja ya está, de noche sí, pues son las 9 Verano despejado y está, yo creo que ya está, a ver lo vuelvo a poner, vale, pues está ahí pues muy bien, pues podemos empezar el partido, vamos allá buenas desde la cartuja chicos, desde este nuevo partido, este España Polonia en la cartuja, y bueno, vamos a seguir, vamos con este equipo, ya está el equipo de España en los vestuarios al igual que el equipo liderado por Lewandowski que salen ahora mismo, el equipo de Luis Enrique en la izquierda, Lewand el equipo de Lewandowski en mi derecha, ahí está con los himnos, va a empezar el himno de Polonia ahora mismo en este Estadio de la Cartuja, en Sevilla Saludos entre las dos selecciones, la española y la polaca. Y bueno, ahí está el 11, como hemos visto, con llegar Moreno Morata y Pedro y delanteros. Adama, trae y Marcos Llorente, Mediocampo y Fabián Ruiz, Diego Llorente y García y Fabián, creo, defensas. Y deje a la portería. Ahí está el 9 de, de Polonia con Lewandowski y Zelensky de. Eh, eh, delanteros los Kichovac, cricobac cimaski de defensas tío medio campo y bueno ese va a ser un poco el 11 empezamos sacando empieza sacando el equipo de Luis enrique ahora mismo la tiene morata se la pasa rodri ahí está el partido la tiene rodri mikel de yarzaba le la pelota marcos de Orente empieza a ir a pasar se la pasa ahí morata aunque la tienen Marcos Llorente ahora por esta parte, se va a meter ahí, a ver ahí qué tal. Madre mía, el tiro de Adama fuera en el minuto uno. Vaya, tiro cachadama. La primera del equipo español. Ahí está. Qué buena de Adama. Se va fuera. Nada más empezar. Minuto uno, saca el portero, ahí está Cieliski, Llorente, la tiene Llorente La pasa a Eli García Un bueno, mal casi se le fue a Marcos Llorente Buda y hace el patinaje se La pasa Pedro, a ver ahí La tiene perfectamente a dama y a dama las manos de Bezeski Vaya mano que ha sacado Bezeski El corner buenísima ahí está el pase de Pedri hacia Adama vaya parada que ha hecho Brezeski. Vaya parada. Va a sacar ahí perfectamente Miquel. A ver. Pero ahí el tiro, ahí está. Pedri no. sacar perfectamente a Lewandowski. La envía fuera. Sí, la vía fuera Va a ser. Va a sacar España ahí. La llevaba Javier, pero bueno. Saca Adama Fabián tiene Y García Diego Llorente La pasa arriba hacia Gerard Moreno La pasa perfectamente a Rodri Marcos Llorente ah, Se la quita Cieliski Cuidado ahí Salen los polacos ahí con Cieliski Perfecto, ahí está sutil Fabián y hace la falta Minuto 7 Minuto 7 hace la falta ahí bueno va a sacar polonia la primera falta ahí está 7 a ver qué pasa a la barrera la tiene Roblaski cuidado ahí con la dama se la quita a dama la tiene Morata no se pasó que tira ahí a dama con la morata la tiene Rodri Marcos de 20 alza Marcos de 20 en un solo a ver ahí Puede detener a ver ahí Nada, saca Cieliski, ahí Cieliski Rodri, la, la gana Rodri La tiene perfectamente Rodri, no, la tiene zimansky ahora Ahí, uy, casi la roba, pero no, cuidado ahí con Lewandowski, se mete Cieliski, la quita perfecta hoy alzaba con un toque Aunque le cae clic esa pelota, Glick Ahí perfecta la saca morata. Ahí se la ganó a dama. Muy bien a la dama. Vamos a dama, minuto 13. Ahí el tiro. Y el gol. Vaya gol, cametino de dama. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Minuto 13. Vaya golazo de la dama. El pase Bueno y se unía ahí un portero ahí un defensa polaco y vaya golazo que ha metido a dama vaya golazo ahí está como la carrera que se le interesa un quitar que no me puede en defensa polaco y tira pues con de la dama y hace el primero para España 13 cuenta España 1, Polonia 0 Sacan ellos, sacan Bernaldeck Ahora la tiene Glick Glick y Morata Nada, la van a Krikshova y ahí Van adelantándose ellos Aunque nosotros ya reculamos Reculamos ahí en defensa y la quitaba Robria y muy bien que era para Berzeski Con el control Nada, la tiene Berzeski sigue teniendo la Bezeski, A ver ahí, perfecta, a ver ahí La saca Morata es de Morata Aunque la va a retrasar ahora mismo ahí para Rodri La dama A ver, hay Morata Uf, La que da puerta la ha cogido, sí La tiene Gerard Moreno A ver, Gerard Moreno se está metiendo Va a tirar Gerard Moreno ¡Fuera! Vaya, ocasión que ha tenido Gerard Moreno Y se la pasó Morata A Gerard Y el tiro de Gerard que va ¡Fuera! <coughs> Por poco ahí está la ahí está la distancia marcos llorente 45 la matadera de 39 y esa es la distancia recorrida por el equipo español de momento no, la tiene marcos llorente y reca nada la gana reca la pasa click están haciendo ahí un, una pared cuidado y con el pase largo ese pase ahí bueno, que la tiene Marcos Llorente ahí aunque le cae a Zilinski ahí está perfecta uff no a ver ahí Eli García y Grosowski nada la envía fuera a Grosowski minuto 22 Ahí está la posesión ¿no? 51 de... 49 creo Cieninski, Zeninsky, Cuidado Menos mal que se la quita Fabián Menos mal que con el toque la quita Fabián Ahí está perfecta a ver. Se va Morata No, la pilla de Bernadette Demasiado lejos para él Rodri es Qué buena ahí, menos mal la de ahí, Morata, uf, digo, joder, De Gea, menos mal que la ha podido parar ahí a tiempo. Adamo, ahí está, Rodri. Marcos Llorente la adelanta hacia Pedri, ahí está. La pasa, se la deja a aunque perfecta a ver, a ver, a ver, a ver ahí, ver ver nada, le rebotó ahí a... a... Le botó a él ahí Pichovac, cuidado, la pasa al Aunque La gana, la gana ahí, perfecto A ver ahí él la tiene Marcos Llorente, a ver ahí Marcos Llorente, a ver ahí Uf, Qué buena, ahí va Vaya el fallo de llenar otra vez Ese pues pase de Morata Se la pasó ahí a Marcos Llorente y de Marcos violente a que hasta a punto de hacer el segundo saca ya Bernardeski ahí está 1.30 ya de, de esta primera parte Re, reca y Marcos Violente nada la, la gana pues sí la ganó ahí aunque le rebotó nada que ahí está, se equivoca Pedri es Buenísima y Marcos Llorente a ver ahí nada la paró Grosowski lo envió fuera y la, se la quitó del medio Rodri a dama a ver a dama nada se la quita a más muy rápido la tiene Zielinski aunque no, a ver ahí la gana llorente eso es que se queda un algo largo el pase Uf, la envía morata ahí digo la envía a dama ahí eso es la tiene dama otra vez a ver si se mete ahí a hacer el tiro a dama no puede quita que hace que se caiga lewandowski fuera dejó de lewandowski está fuera de juego, minuto 37 esta primera parte, ahí está, ahí estamos Estamos en este partido, va a sacarla Hoy el 70 y... 70 de 74 pases Para la selección, ahí está Morata Nada, dudo Morata Rezeski, Zimanski, cuidado ahí perfecta a ver ahí, la tiene, a ver ahí, no <coughs> Ahí está, a ver ahí Buenísimo, a ver ahí Ese pase ¡Fuera! Y el pase de llegar fuera Bueno, no, el pase de Morata en este caso Todavía Lama ahí Ahí está A Marcos Llorente el pase Tiró Morata Y la envió fuera, perdón, fue tiro de Morata La envió fuera a Morata A las nubes de Sevilla Saca clic intenta sacar esa pelota desde atrás ¡Uf! Madre mía lo que ha hecho Morata Casi la tiene Minuto 41 ya, estamos a 4 minutos De esta primera parte Ahí está, Rezeski Rezeski, Fabian Ruiz La gana Fabián la tiene Adama no que iba a quitar Adama Pero no, la tiene Zimanski otra vez El partido ahora está trepidante La tiene Zielinski Uff, las manos de DGA Minuto 43 quedan dos está perfecto ahí está a llegar ahí está perfecto con ese pase largo Marcos Llorente a ver ahí Uf, a ver ahí no nada, fuera le fuera ahí pues nos vamos a ir al descanso con el gol de un minuto 14 España 1, Polonia 0 Ahí está, lo, ahí está la posesión, 51 de 49 para nosotros, 7 eh, de 3 tiros, 1 de fuera cada uno, un corner de 0 y 2, un tiro libre, 72 de 62 pases, 7 de 0 centros, 10 de 15 pases, 7 mm, eh, de 2 entradas y 2 de, de una parada. Ahí está. Continuamos, ahí está, con la posesión alta Ahora somos dueños señora del balón Pero nos falta lo mismo que en el partido Nos falta tenimiento y puntería Y poder hacer esto pues más bonito Ahí está, a ver, la tiene, ahí La tenía Dama Sí, sí, la tiene Dama A ver ahí El Morata, madre mía, el palo del Fisky, el gol Gol de Pedri en el minuto 46. Casi ya esta la segunda parte ya empezada. Ahí está el paso de Arana. Hacia Morata. El chute de Morata. Y el tiro de Pedri. Que pone, lo pone a España por dos. España 2, Polonia cero. El paso perfecto. El tiro de Morata. pero lo para el portero polaco. Y ahí está pues el lanzamiento de Pedri. Ahí está. Y bueno, por delante a España. Ahí está, 2-0. 1-47. Morata, a ver, ahí se va Morata. No. Kichovac le tira al suelo. Grandowski. Quita perfecta, ahí está. Y qué bueno ahí para Morata. A ver, Morata. Nada, la envía fuera Morata. Tenía que haber seguido. Uf, madre mía, Morata, a ver Morata. Uff, al palo. Pues el minuto 50, la rebotará la pelota y ahora Moreno va a sacar Ulezki y a, a Traoré. Perfecta dama, a ver ahí. Murata, el, el cambio hacia Marcos de Orente. <coughs> la tiene Pedri, a ver Pedri. La retrasa y está perfecta, a ver ahí. No, la va a coger Boransky ahora. Piatek, ahí. Piatek y la quita Y García, ahí está La tiene Adama, a ver Adama No, le rebota ahí La tiene Lewandowski, cuidado con el 9 Piatek Piatek y Uf, la, la pasa Kichowiak Fuera Y el tiro de Kichowiak, fuera Vaya tiro que ha hecho desde fuera del área Y está el pase Hacia Hacia ese tacón y el tiro de y ese, y ese tiro de, Y ese pase de tacón que ha hecho pia, Piatek ahí. La tiene el García ya. La tira fuera, y está. La tira hacia adelante. pues la, la tiene Dama, ahí está. La pasa Marcos de a ver ahí. Oh, perfecta, no. Le cae a Benedek, esa pelota. Benedek y Golansky, que ahí está. La tiene de la retrasa hacia Trichovia. Nada, no, la tiene Rodri. Ahí está Morata. Está solo Morata. Vamos, Morata. 158. Morata. El tiro de Morata. Fuera. No me creo. El tiro de Morata. Fuera. Lo bien, lo bien que se la han dejado Morata. Madre mía. Pues nada, se le fue hacia adentro. Hacia afuera, es una pena, porque es que el balón iba perfecto, pero se le fue hacia afuera Minuto 58, para hay que seguir cayendo en Morata, vamos Morata Uf, Morata, madre mía, Morata, Pedri Yo creo que vamos a hacer ya sustituciones por aquí A ver, Pedri es el que está más, más desgastado, vamos a meter a Jordi Alba Meter a Ferran Torres aquí arriba Marcos Llorente, yo voy a poner aquí a Pau Torres. Y eso van a ser dos cambios ahí circunstanciales vitales. Ahí uf, morata, madre mía, se le, le fue. Y saca ahí está. Lo tiene Ahora vamos a ver ahí. O la quita perfecta. A ver ahí la tiene morata, El morata, morata, morata. Uf, madre mía. Qué parada ahí, vaya parada que ha hecho Madre mía, La que tenía Morata otra vez Es que es mala suerte Cuida con Simansky, se va Simansky Ahí está perfecto llegar nada, la lanza fuera y el minuto 63 Va a sacar Simansky, ahí la tiene Simansky Simansky y Adama mm, Ahí está perfecto, ¿no? Ahí está, la tiene Rodri. Ah, casi ahí, aunque la tiene ahora Pau Torres, nada, la tiene Reca. Reca y Pau Torres nada, la pasa ahí a, al portero y ahí. Llorente la gana y está, la tiene. General Moreno ya la pasa y a Morata a ver Morata se que... espera a Morata a ver ahí. Nada, a las manos de Sim y otra vez. Qué pena, porque es que. Se está marcando todo, Zineski. A ver, hay otra vez. Ay, Morata, a ver, ahí Morata, ahora Morata. ¡Fuera! No te creo, Morata. Madre mía. Otra vez fuera. No te creo, tío. 72 de 78 pases 67 por... 67 de la primera parte Ahí está No, de la segunda parte, perdón Ya ya no sé Vale, ha habido falta ahí eh. Falta Creo que es de ellos o no está. A ver, espérate, vamos a ver ahí tú qué es... tú que es de ellos, sí No, pues es de Rodrigo Esa falta quizá que ahí a... Lewandowski y en la gana, Lewandowski, Uf, Piatek, cuidado que está fuera ahí, Uf, y el gol, y el gol de Piatek en el minuto 69 a poner a, Pol a Polonia por uno España dos Polonia uno. Y el primer gol pues que que tenemos ahí El primer gol es una pena Saca España y ya está Saca España La tiene Rodri Tiene perfecta ahí está llegar Digo Ferran, perdón Ya con los, con los cambios Tiene perfecta ahí por Torres A ver Morata, vamos Morata para Morata. Morata, dios Morata Uf. No me lo creo No me lo creo Esto es demasiado No me lo creo El Morata Otra vez Morata Y el gol de Morata Menos mal Llegó llegó el gol Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol Gol de Morata Minuto 73 A poner España por uno más España 3, 1 Polonia por fin ese le ese tiro de morata casi ese cañonazo a las, a las, a, a las puertas de tines no puede hacer nada menos mal morata menos mal Marcó morata Uf. menos mal la Cicosti, y más se sale Ahí están los cambios de Polonia Ya en el minuto 74 Ya casi llegando al final Buah, Vaya partido Ojalá fuera así El partido del sábado Madre mía, chico Uf. Tiene ya gana Llorente La pasa ahí a Rodri La tiene Morata, la de Morata No, ya no tiene Rodri, la tiene perfecta A ver ahí Ay, ay, ay qué lío, se lían ahí Nada, la que tiene Glitz y durmió ahí la seleccionó un poquito Grosowski, a ver ahora Grosowski ahora ahí No La retrasó, la tiene Klichovia Cuidado con que es muy peligroso Perfecto, la saca, ahí está Nada, Morata ahora no le llega nada La tiene Glitz Cuidado aquí, es importante. Fuera. El tiro de Kichovia. Ahora ellos son, tienen más el balón. Nosotros solo en 46, creo. Ellos en 54. Y bueno, pues aquí la tiene Gerard, A ver ahí. Morata. Perfecta. A ver ahí con Torres. Y el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. gol. Minutos 79. Pau Torres. Ahí está el golazo. La el... España por 2, España 4, Polonia 1, pase de Morata hacia. Ahí Marcos Violente y ahí, bueno, pues el, el, el tiro de Pau Torres. Bueno, no, de Ferran, perdón, el pase de Ferran, sí, ahí está. Vaya golazón, ahí está. Muy bien. Minuto 81 ya, llegando al final. Uf, dama, nada, hace falta ya Dama. Qué pena ahí la falta. Se le fue mucha a Dama ahí. Bueno. Y va a tirar, pues bueno, ahí están las entradas. Fabián 4 de 3, Bernardet. Joder, la parada de la mano de DGA. De Vaya mano que ha hecho De Gea en esa falta La pide Morata Nada, no, le cae glitch Demasiado, se adelantó Morata Glitz, la que tiene Adama La pide Morata, vamos Morata No, le quita se la quita Bernardek La tiene Piatek ahí, perfecta Aunque Fabián la hace Una falta, la tiene Glitz Nada, perfecta A ver ahí, nada, no, le va a caer a Dersesky que va a llegar al, A su encuentro Yatek ahí Yatek intenta ir Madre mía, los polacos, cuidado ahí Perfecto, llegar a ver ahí La lanza, a ver ahí No, no llega Morata, está ya cansado A ver, cansado, a ver Uf, Madre mía, casi tiene la decompensa hacia Bernadette Con Bernadette Madre mía, qué partido Gossiski Lewandowski la quita ahí, ahí Le se la quitan a Lewandowski Nada, la tiene Glitz más atenta ahora Piatek ahí Perfecto La tiene Morata Aunque va a, ir, va a darle un poco de pausa Ahí está, aunque se le va Nada, no se puede hacer ninguna pausa Piatek, perfecto A ver ahí Nada ahí No, no, no, no, no. Minuto 91 casi Nos vamos a los dos minutos Ahí no, cuidado ahí Uf. Cuidado ahí está Fuera de Jode Lewandowski, ahí está Casi fuera de la línea ya Se va a acabar esto Estamos en el 92, este 4 España-Polonia 1 Y bueno, yo creo que el partido del sábado yo espero, ahí los pueblos de Pedro Pedri, Morata, por fin, en el 72 de Pau Torres, yo creo que el partido original va a ser España, no he dicho España 3, y Polonia 1, ese va a ser un poco el partidete, que vamos, el resultado que voy a sacar, y bueno, pues espero que os haya gustado.